Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ivelisse para los que no me conocen y hoy estoy sumamente contenta porque me llegó la paleta de James Charles en colaboración con Morphe mis amores, ustedes no saben lo mucho que yo estaba esperando por esa paleta, de hecho estaba viéndola anteriormente de que saliera a la tienda online de Murphy, en la página de Instagram, en la página de James Charles y me encantaban los colores que tenía ya que te puede hacer colores para look de día y para look de noche y creo que esta es una paleta yo digo que completa porque te puede hacer todos los estilos que tú quieras así que me llegó la cajita en el día de hoy por fin, estuve esperándola como una semana y déjame decirles mis amores esta paleta se va como pan caliente como decimos en puerto rico se va muy rápido tan pronto sale se vende a las millas y ya no hay más ninguna hasta el otro día y así sucesivamente así que es una paleta bastante demandada hoy vamos a abrir la caja porque estoy sumamente curiosa mis amores yo no abierto esta caja haciéndole el vídeo para ustedes para que la abran junto conmigo y esta es la famosa cajita bastante grande Así que vamos a abrirla Me siento como niña pequeña en Navidad Abriendo su regalito debajo del árbol Ustedes no saben la ansiosa que estaba por esta paleta. <ríe> ¡Oh my God! <ríe> Mira, viene con un buen empaque Con unas bolsitas de aire bastante gruesas Para evitar que se dañe ¡Y voilà. ¡Oh my God! Uy, bastante gruesa la caja. Es la primera vez que yo compro con Morphe. No había comprado nunca Morphe. Así que mira esta hermosa paleta. La presentación está preciosa. Aquí está James Charles con su hermoso maquillaje. Está muy lindo, de verdad. ¡Wow! Esto está bastante protegido. Está muy, muy bueno. Viene también con otra bolsita de burbujitas pequeñas. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Así en la cajita es color mate y tiene las palabras de James Charles y Morphe satinada, así que vamos a abrirla, llegó intacta estoy sumamente contenta miren eso, miren esos colores mis amores está súper bello, déjame quitarle el plástico, porque son los colores mis amores miren esos colores qué hermosura, así que le vamos a hacer el swatch y me hubiese gustado que los nombres los tuviera puesto aquí en la parte de arriba, pero vino con este plástico que muchas veces como que se pierde así que mis amores vamos para lo que vinimos que es el swatch, pero antes de hacer el swatch se me olvidó una cosita esta paleta salió en internet en 39 dólares, así que yo digo que es bastante bien para el precio, porque trae muchos colores, comparado con otras paletas que son un poquito más costosas y trae menos colores, pero vamos a ver ahora la calidad, porque eso es importante también en las paletas, así que nada, ahora sí vamos a comenzar este es el color canva, son light, so good 5.18 roasted, halloween week tea, miren esos colores mis amores, dime si no están hermosos están preciosos todos muy muy lindo punch me sister, mary literally, you're kidding ay me encanta ese color rojo, está precioso shock Boutique Benny. Esta es la segunda línea. Vamos para la parte de en medio de las sombras más grandes. Flashback Face. Wow. Tom Co James 10% off No beans. Spooky B. Guac. Hello. Playground. Brother. Artistry, Oh my god, que lindo, que lindo, que lindo. Este violeta. Love that. Pinkity, drinkity. Colores. Social Blade. Daddy. cake cup Cola. A Acapella. Escape. Single. Skip. A mí me encantó como James Charles organizó esta paleta porque tienen los colores para las personas que no saben especialmente aplicar cuál color le pega con X color. Ejemplo, en esta área están los amarillos, los verdes, colores calientes, cálidos. Y esta área de aquí son perfectas para ya formar un look, igual que aquí en los azules que son colores fríos, los violetas y los rositas que vienen tirando ya de frío hasta cálido. Está sumamente organizada. Ejemplo, en esta área tenemos amarillo sabemos que el amarillo pega con este verde clarito este verde oscuro estos brillitos al igual que colores cálidos están sumamente organizadas igual de este lado de acá Así sucesivamente Así que me encantó totalmente cómo organizo esta paleta Por ahora la calidad la veo muy buena No la he tratado en mis ojos Bueno mis amores, espero que les haya gustado este videito No olvides si quieren que le haga la reseña Maquillándome los ojos con la paleta de James Charles A ver cómo esta paleta trabaja No olvides dejármelo en los comentarios Y suscríbete aquí abajito donde hay un botón rojito Y activa la campanita que está al ladito Ya que esta está lista cada vez que suba video Así que mis amores, ya saben Comenta acá abajito si quieren que le haga el video de las paletas de James Charles, un maquillaje así bien bonito, nos vemos hasta la próxima, bye!